Vamos amigos, Extreme Basers, espero que se encuentren extremadamente bien Sean bienvenidos a un nuevo video Yo como siempre cuando les voy a mostrar algo nuevo para el Renault Stickway De hecho, pues eso nos debe pasar a todos Cada que vamos a poner algo nuevo en nuestro automóvil Pues nos da esa emoción, ¿no? De ya ponerlo y pues ponerlo a sonar en esta ocasión, amigos, al fin les voy a mostrar el amplificador que le voy a poner a su buffer ruso Bea boms Que, de hecho, se preguntarán, ¿qué acaso no ibas a poner el amplificador Nemesis de 5000 watts? Y, pues, de hecho, sí, amigos, pero, pues, un amigo, de hecho, el amigo que me lo vendió, me dijo que si se lo prestaba unos días para, pues, el poder venderlo y... Este, después me iba a traer otro amplificador eh, De hecho pues me iba a traer otro exactamente igual Pero pues ya no se pudo ese amplificador Pero pues creo que fue algo mejor Porque en esta ocasión me trajo un amplificador de la marca Zion, Es modelo X9 5.5K amigos eh, Es un amplificador un poco más caro Pero sin duda alguna se lo merece el subwoofer ruso de Afonso. Y pues sin más, acompáñenme a ver ese amplificador Bien amigos, este amplificador pues ya fue abierto, este, ya fue usado Pero pues vamos a hacer la recreación de un unboxing, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver primeramente la caja del amplificador, como pueden observar dice Sion El modelo, como les menciono, es el X9 5.5K Y como pueden observar amigos, dice hecho en Corea un amplificador coreano Pues eso es prácticamente todo lo que podemos observar En esta caja No hay nada más que ver Vamos a abrirla Y aquí lo tenemos Tenemos nuestro manual de usuario Como pueden apreciar totalmente en idioma español lo cual es muy conveniente prácticamente pues para que no vayamos a dañar el amplificador al momento de realizar una instalación aquí tenemos sus especificaciones de distintos amplificadores y aquí lo tenemos de hecho pues es el más grande de su tipo como pueden observar el modelo x 955 k y nos dice que a 4 ohms nos da una potencia de 1400 watts rms a 2 ohms 2700 watts y a 1 ohm 5500 watts rms nosotros amigos en el renault steveway lo vamos a ocupar a 2 ohms porque el subwoofer es doble bobina de 1 ohm por lo cual va a estar recibiendo 2700 watts rms vamos a poner el manual de este lado y ahora sí vamos con lo principal amigos el amplificador vamos a sacarlo está pesadito el amplificador como pueden observar el diseño del amplificador pues es un diseño eh, sencillo pero pues a la vez se ve rudo ¿no? un amplificador que se ve potente este, y también se siente, está pesadito el amplificador Como pueden apreciar amigos, aquí en medio tenemos por supuesto la marca Zion y su logo Aquí tenemos el modelo x 955 k Y pues eso es prácticamente lo, todo lo que podemos ver en la parte de arriba Vamos a verlo por abajo Por abajo si está un poco rayado como pueden apreciar amigos pues ahí lo tenemos. Ahí se ve parte de sus entrañas del amplificador. Y aquí tenemos una etiqueta que dice Serial. Y aquí dice Hecho en China. Qué raro. Des decídanse: ¿Es hecho en China o, o en Corea? Algún distribuidor de la marca Zion que sepa por qué dice Hecho en China en el amplificador. Y en la caja dice hecho en Corea. Que alguien me explique. Bueno, vamos a ver qué tenemos a los costados. Por el lado derecho de este amplificador, encontramos las entradas de corriente. Como pueden observar, amigos, tenemos doble entrada para cable calibre cero. Y en esta parte tenemos el remote. Del lado izquierdo tenemos prácticamente todo el panel de control amigos Y donde va a salir la potencia para nuestros subwoofers Bueno, primeramente tenemos el remote que es el control, ese no me lo dieron Como pudieron observar en la caja no venía amigos Pues tenemos lo que viene siendo la ganancia Tenemos el filtro subsónico El bass boost, la frecuencia del bass boost que va desde los 30 a los 90 Hz Low Pass Filter de los 30 a los 250 Hz Tenemos el fase de 0 a 180 grados Algo interesante de este amplificador amigos Es que también lo podemos linkear Por eso trae este interruptor de Master y slave. Por lo que si linkeamos dos amplificadores de estos En vez de... 5500 watts nos dará un total de 10100 watts eh, los dos amplificadores juntos Pero pues a una impedancia de 2 ohms Imagínense amigos, dos amplificadores linkeados de estos Debe ser una locura y un consumo de corriente brutal Pero pues este está bastante interesante que incluya esa opción Por si más adelante me aloco y quiero meter más pues ahí podemos linkearlo. Tenemos la entrada de la señal preamplificada, o sea, el master output, para pues, pasarle la señal al amplificador que va a ser esclavo de este amplificador amplificador tenemos lo que viene siendo la salida para nuestros subwoofers para un cable calibre 8 entre otras características interesantes de este amplificador es que cuenta con una distorsión armónica total o total harmonic distorsión de 0.1% a 4 ohms a 100 hertz también amigos cuentan con una señal sobre ruido de 90 decibeles Este amplificador por supuesto está enfocado solamente para puros bajos Lo cual tiene una respuesta de frecuencia desde los 10 Hz hasta los 350 Hz Entre sus dimensiones contando desde aquí abajo tiene aproximadamente 73 centímetros Un poco menos Y de ancho tenemos lo que vienen siendo 23.5 7 centímetros amigos es un amplificador pues que si sí es algo grande no, no es muy compacto de hecho luego me dicen se ve que tus amplificadores no sirven porque se ve que ni pesan vamos a ver cuánto pesa este amplificador y lo tenemos amigos tiene un peso de 10.6 y pues ahora amigos qué les parece si lo abrimos y vemos que hay en el interior de este amplificador vamos a ver sus entrañas. Parece, amigos, se ve bastante bien el amplificador. Por supuesto, no se compara con el poderosísimo Mitsu, no deja de humillar a todos los amplificadores que traigo. Pero pues ahí lo tienen, amigos. Pronto lo pondremos en acción. Vamos a ver qué tal pues se defienden estas tripillas. Y pues bueno, amigos, eso es prácticamente todo lo que les puedo decir de este amplificador Zion X9. 5.5K que tal es pareció ya tengo muchas ganas de instalar este amplificador con el subwoofer ruso que es más vamos a instalarlo de una vez voy por las baterías aquí tenemos una y aquí tenemos la otra amigos estas baterías son las que vamos a utilizar para alimentar este amplificador Zion. Pero esto ya lo haremos amigos En el próximo video amigos En esta ocasión me estoy tardando más Porque pues es un proyecto Un poco más pesado Y pues poco a poco he ido Comprando las cosas Y pues bueno amigos muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Con más Audiocar Adiós